Si tus mañanas son infinitas y te cuesta arrancar. ¡Infinitazas! Si estás en el banquito y te olvidaste el saquito. infinitasas. Si tenés una cita con vos mismo. ¡Infinitazas! Si querés agarrar las cosas pero no tenés un mango. ¡Infinitazas! No estés triste. Todo eso puede cambiar. Con su nueva infinitaza, su vida tendrá color. ¡Es genial! Ahora soy un exitoso esclavajador y conseguí novia. Hoy le propongo tasamiento. Con las infinitazas estarás a un salmo del éxito. ¡Infinitazas!